¡Ey, enganíferos! ¿Qué pasa? Pues ya veis que hace, hace bastante tiempo que no subo nada al canal a mi canal personal Pero como ya se acerca junio y he visto que mucha gente de aquí eh, Venís de no solo magia, porque tengo ya más de 300 suscriptores en mi canal personal Entonces quería, pues, un poco pensando en lo que nos viene a partir de junio Tanto a José como a mí, que vuelve José a España y volvemos a vivir juntos y podemos hacer más contenido para Solo magia y tal. Eh, pues también, claro, eh, de, eh, como que nos sigue en solo magia, veis que a los finales del vídeo siempre os la suscripción a nuestros canales personales. Porque allí subiremos los retos a mi canal y los videoblogs y tomas falsas pues a canal de José. Pues nada, pensando digo, bueno, ¿y qué mejor inauguración de esto? que subir algunos extractos de, graciosos de algún reto ya pasado y tal, para la gente que, que viene de solo magia y igual no se conoce los retos. De todas maneras, os dejaré tanto aquí arriba como en la descripción del vídeo la lista de reproducción de los retos de Jairo, para que le echéis un ojo. Y que sepáis que también podéis dejar en, vuestro, en los comentarios de este vídeo eh, cualquier sugerencia de reto y demás, que estemos encantados en, en hacerla, siempre y cuando sea posible, nada de... Mm, Prendete fuego, mm, quémate te da... Bueno, ¿me entendéis? Un reto, pues un reto que podemos hacer Es eso, que dentro, intro de los retos Y a disfrutar, venga Os dejo con Jairo y con José del pasado Hola galliferos, estáis preparados porque hoy en los retos de Jairo Nos vamos a romper la caja de caja No el aire, ¿eh? No, me voy a botar <risa> oh. Por Dios oh. Ay, está asqueroso. Me voy a vomitar Pobre <risa> <risa> <risa> oh. Hostia, la barriga, qué viaje, ¿eh? Es que se nota muy rara, tío <risa> Uff No puedo, no puedo botar <risa> ¡Ah, qué asco, tío! ¡Ay, <risa> oh, qué sudores de la muerte! Ah. Yo no puedo de orientar, ¿eh? Se acabó de comer aquí Lo voy a comer otra vez. ¡Camina ya! Pues te pone gamba, te cierro Venga ya, camine Venga ya ¡Se me sale un moco! ¡Se me sale un moco! ¡Se me sale moco! ¡No puedo Mm. Uh. <risa> ya <risa> te este ya es yo cuántos mío este es el cuarto este es el tercero mío pero no no puede es que pensaba que era como otro que estaba más duro y yo también más angustia <risa> <risa> <risa> bueno gana <coughs> Joder, <coughs> oh, qué asco, ¿no? A ver si no bien que se ve ahí. Son dos igual, o sea, esto es justo. Pero yo no eh, tiene pegatina, eh. Pero no igual. Pone eh, eh, banana de guadalupe y martinica. La de... Me la voy a comer con la pegatina y tú. Esto como al que más yes. rápido se lo coma gana Claro, que se lo coma antes, Pero ¿no? es, que antes flojo, no, yo, es que no flojo, macho tata! No te vas a comer tu tata, no te hagas venga. Venga, venga, cuando. ¿Estamos preparados? Sí, venga, ¿preparado? ¿preparado? listo ¿la? ya Esto a tu hermano porque yo tengo una patina aquí ¡Está bueno! Pues favor, por mmm A yeah, ver, yeah. atentos eh, atentos eh <laughs> El gol El próximo año nos lo hago, pero... <risa> <Piense> a Que sea lo <risa> próximo, que haremos más retos, ¿no? Seguramente. Bueno, ganiferos, hasta el próximo. Adiós. Chao. Adiós.